¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria Uriel Erlich, Desde ya quienes nos están viendo en este momento desde nuestras redes los invitamos a seguir nuestra página de Facebook, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y por supuesto también a las redes sociales del Museo Malvinas como Instagram, Twitter y Flickr. Bien. Eh, hace ya rato que venimos con este ciclo, eh, en este contexto de, de pandemia, donde lamentablemente estamos en un contexto todavía de, de aislamiento y cuidándonos y manteniendo la, las distancias. Y hoy, viernes 21 de mayo, si ¿sí? ya estamos en las vísperas de, de la semana de mayo, un día como hoy decretado por las Naciones Unidas desde el año 2002, el 21 de mayo es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Y es el día, un día como hoy, de 1810, que Cisneros, ante la presencia del pueblo que fue a golpearle la puerta a su casa, decidió convocar un cabildo abierto para el día siguiente, para el 22 de mayo de 1810. Así que de alguna manera cumpliendo con, con las consignas ¿no? de, de, de este efeméride de hoy, pensar en el diálogo, en la diversidad, también en el desarrollo, así como esta idea de soberanía, por eso también recordamos ¿no? esa esa presencia popular en Buenos Aires, que luego derivó en la Revolución de Mayo de 1810, con nosotros eh, y que nos representa ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con nosotros el embajador Javier Figueroa. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo andas? ¿Qué tal Juan? Muchas gracias. Bueno, para mí es un, la verdad es un enorme placer estar aquí en este ciclo, digamos, en homenaje de un amigo, de Uriel, a quien tuve el placer de, de conocer y trabajar con él cuando que fue en el año 2013 creo que lo conocí. Eh, yo estaba como subsecretario de Malvinas eh, y la verdad que hicimos bastantes cosas juntos. Así que la verdad para mí es un enorme placer poder estar en una, de alguna manera homenajeándolo a él eh, con esta charla. Y bueno, para quienes leyeron el, el libro de Uriel o están en vísperas de, de adquirirlo, una de las fuentes de consulta, digamos, para lo que fue esa, esa tesis de investigación de Uriel de Malvinas Vida Cotidiana, eh, bueno, fue Javier, fuiste vos Javier, eh, y está citado a, ahí en el libro, así que bueno, para nosotros es un gusto porque más o menos se va armando esta especie de, si se quiere, familia malvinera, ¿no? Así como estuvimos, nos juntamos con Clara y con Uriel, que también eh, homenajeamos a, a Marcelo, bueno, de alguna manera ahora con este ciclo eh, a Uriel lo tenemos eh, más que presente. Bueno. Vamos desde el comienzo, vamos desde lo más llano, para que nos están viendo y de alguna manera eh, nos podamos eh, meter en este tema, no solamente de, de Malvinas, sino lo que significa la representación de Argentina en el exterior. ¿sí? Vamos con una pregunta muy, muy simple. ¿Qué es una embajada? ¿Cuáles son las funciones que cumple una embajada argentina en el exterior? ¿Y cuáles son por ahí las funciones de un consulado? Para que más o menos quienes nos están viendo puedan diferenciar una institución de, de la otra. Bueno, mirá, eh, básicamente una embajada representa al país. Digamos, yo soy embajador plenipotencial, es decir, tengo plenos por edes, lo que yo haga representa a la República Argentina. Esto es una, una de las funciones, que cubre. una cuestión de representación y también de transmitir mensajes, ida y vuelta, de ambos gobiernos. Esa quizás es la función más clásica, la de diplomacia y la negociación, ya sea política, económica. Hoy por hoy hay montones de otras funciones, porque la verdad que todas las relaciones bilaterales se van, se van complejizando, y la vida es mucho más compleja que lo político. O sea, hoy tenés distintas secciones en cada embajada, tenés una sección comercial que hace promoción comercial, que en cantidad de trabajo es enorme, la verdad que es enorme. Tenés una sección cultural hoy que no solamente es promover eventos, porque la verdad que los eventos es algo muy fugaz. O sea, es muy gratificante traer un artista, un músico o, no sé, un literato, pero pasó, ¿entendés? O sea, en realidad el objetivo hoy de una promoción cultural es tratar de lograr, si se quiere, una conexión entre las industrias culturales de los países que sean. ¿entendés? Eso quizás es lo más fascinante y lo, lo más eh, así, tipo desafiante que tienen las secciones culturales. Después tenés, obviamente caramelos sueltos, digamos, de, de todo tipo, de, de cooperación, de... de sí, es ciencia. eso depende un poco de la magnitud, digamos, en cada agenda bilateral, la cantidad de gente o estructura que un embajador le asigna eh, a, a, esa, a esa parte de la relación bilateral. Y el consulado es algo totalmente distinto, porque el consulado se ocupa de, básicamente, la protección, asesoramiento de los ciudadanos argentinos que viven en el exterior o en el caso de si tenés visas, emite la visa para la gente del exterior que viene hacia la Argentina, eh, si no tenemos acuerdo de exención de visas. Esto es en circunstancias normales, cuando de repente te pasa una, como una especie de así como pasó, la crisis de los varados, y toda la embajada se pone en función de eso, digamos. O, no sé, si de repente viene, no sé, tenés una visita presidencial, eh, bueno, le meté mano al consulado también. O sea, todo el mundo termina siendo. esto, esto que son estructuras separadas, lo son en el caso de consular, consulados generales, como es aquí en Londres, tienen distinto presupuesto, distinta. Yo soy como el jefe político, si querés, de, del consulado general, pero digamos, tiene su propia cónsul general, digamos, su propio presupuesto y sus propias decisiones. Eh, hoy la diplomacia es mucho más compleja de lo que eras antes, o sea antes, digamos, los embajadores eran, o las cancillerías, eran un poco los dueños de una relación bilateral, hoy somos más coordinadores generales que otra cosa, eh, porque todos los ministerios tienen contactos, todas las provincias tienen contactos, los municipios tienen contactos, eh, y obviamente uno lo que trata de hacer muchas veces es coordinar eso, establecer prioridades, apoyar, eh, la promoción comercial no es lo mismo, para una enorme empresa, ¿entendés?, este, que cotiza en bolsa, que es una multinacional argentina, que es una empresa de los de Zamora. Te pongo casos concretos que, que los veo día a día, que quiere exportar por primera vez al Reino Unido. ¿Entendés? El tipo de auxilio, de ayuda que le puedes dar a una, no es lo mismo que a otra. A una prácticamente por ahí no necesita de, del apoyo de la embajada y la otra lo necesita como el aire, ¿entendés?, eh, Esa es un poco la labor, eh, digamos, diplomática, que cambia de destino a destino. Mira, yo fui, antes de venir aquí, fui embajador en Cuba y antes embajador en Sudáfrica. Fueron tres destinos, son tres destinos buenísimos, la pasé súper bien en lo personal y en lo profesional, y completamente distintos, porque es distinto el medio, porque es distinta la agenda, porque son distintos los desafíos. Por empezar, eh, perdón, son tres continentes distintos. Ya, Son o sea, tres continentes tres distintos y la verdad que no tienen nada que ver eh, uno con otro. Eh, y también muy distintos a nuestro propio país. O sea, las analogías que te pueden servir por ahí, si vas a un país más cercano, eh, no, no terminan funcionando. ¿Entendés? Aunque en el fondo, viste como dice Caetano Veloso, de cerca nadie es normal. Todos nos parecemos muchos. Este, así que, y eso es una máxima que, digamos, nosotros, los diplomáticos, tenemos que meterlo en la cabeza, digamos. Eh, todos nos parecemos en un punto bastante. Bueno, ya, ya que estoy, digamos, siguiendo el hilo de, de lo que acabas de contar recién, ¿cuánto de, de imagen uno puede tener desde Argentina respecto de qué es el mundo? ¿sí? O cómo podría llegar a ser tal país, ¿no? Con esta imagen de quienes estamos acá en el continente siempre dicen, bueno, nosotros no somos como, dos puntos, ¿no? Un país llamado de primer mundo, etcétera, etcétera. En tu experiencia como embajador y, y habiendo quizás estado en estas, estos países tan diversos, ¿cuánto de lo que creíamos que sabíamos de Cuba, de Sudáfrica o del Reino Unido desde acá fue correcto o después te encontraste mira, con que la realidad era otra? Mira, en realidad, yo te digo, la verdad, en, digo, en general, la opinión pública argentina, eh, a ver, todo embajador lucha, por, contra los estereotipos de tu país, ¿no? Y eso es algo que existe, existe en la Argentina respecto de otros países y otros países respecto a la Argentina. Hay estereotipos positivos y estereotipos negativos. ¿Qué sé yo? Acá no sé, vos decís Argentina e inmediatamente digas las imágenes positivas son, viste, Patagonia, el vino, la carne, el fútbol, ¿entendés? el segundo gol de Maradona, así la negativa, el primer gol de Maradona en, en, contra los ingleses, ¿entendés? Un país de crisis económicas, la guerra, ¿entendés? O sea, vos tenés, y esa cosa es, pasa en todos los países. En Argentina también, yo creo que en Argentina, creo que tenemos como una especie de espejo distorsionado para ver el mundo, que no es el, el mundo, somos nosotros también. Y las cosas que nosotros pensamos del mundo también están condicionados por digamos nuestra propia realidad y nuestra propia posición digamos personal política etcétera eh, la verdad que muchos de los debates que nosotros hoy nos damos y que pensamos que son argentinos no son argentinos son globales eh, nosotros estamos hablando siempre de la grieta la... bueno eso existe en todos lados en todos lados eh, los niveles así, que muchas veces ve de intolerancia, de discusión pol violenta en redes, en medio, lo ves en todos lados, la verdad que lo ves en todos lados. Hay problemas, países que sí, que tienen problemas específicos y nosotros tenemos la cuota de nuestros propios problemas. Tampoco son tan catastróficos como los tienen otros países. Nosotros nos comparamos que con Bélgica o con. Bueno, nada, hay casi dos centenares de países para compararse. Eh, todo el mundo, no sé, por ejemplo, te hablan de la pandemia, ¿viste? No, qué bien que, la, está, que la, la es el Reino Unido, con el programa de vacunación, que es excelente, la verdad es excelente, pero nadie recuerda que hace dos meses acá murieron en el invierno 70.000 personas. Casi 70. personas. por encima del total del... De, de, de, el total fueron 130.000 personas las que fallecieron aquí. Eh, o sea... Por supuesto que el, que el gobierno tomó decisiones muy correctas durante digamos, el aprovisionamiento de vacunas y armar un buen plan de vacunas que llegó tarde, que llegó tarde. El impacto de la vacunación lo estamos viendo ahora. Pero digamos el invierno fue horrible. O sea, nosotros estamos discutiendo, no sé, cerramos las escuelas o no. Acá el último lockdown, el último eh, así tipo cuarentena, empezó el 23 de diciembre. Y se levantó hace dos semanas. No había nada. La ciudad estaba desierta. Claro. Eh, había que trabajar en la casa. Eh, los colegios desde diciembre, hace dos semanas, estuvieron dos meses cerrados. Dos meses cerrados. Eh, y la gente lo aceptó, en parte porque se asustó. Porque el número de muertos era horrible. Hubo un día que hubo 2.000 muertos diarios. Eh, pese a que estaban vacunando, y vos veías que estaban vacunando... Y después se dio una, creo yo, una dinámica que es, vos tenías un programa de vacunas que venía avanzando, entonces la gente decía, bueno, me cuido. No sea cosa que me la pegue la peste eh, justo antes de que me llegue la vacuna. Eso te digo, lo, lo he visto en amigos y uno mismo, ¿entendés? Este, diciendo bueno Me van a vacunar ahora, a ver si me cuido más, a ver si todavía... Eso pasó, eso pasó. Ahora todo esto pasa porque digamos, nosotros tendemos a, eh, a ver nuestra realidad de una manera así como muy agónica, entendés como muy todo-nada, bueno-malo, y no, no, lamentablemente creo que no hay matices, que eso tiene una intencionalidad política, pero en eso la única manera de salir es ver un poco la experiencia comparada, entendés ver qué pasa en otros países. Y eso lamentablemente no pasa. La verdad que eso es, es algo que no hay una reflexión seria, eh, digo en general, ¿no? No, no, no quiero ser injusto, hay montones de, de periodistas de distintos palos que tienen una visión muy clara de lo que pasa afuera, pero en términos generales, este, es algo como muy eh, superficial muchas veces. Eh, tampoco es digamos, eh, una característica de nuestro país, eh, lo que sí es característico de nuestro país es que a mí me ha pasado todo el tiempo, yo estaba en Sudáfrica y me decían... Este, en Argentina, ¿Qué, ¿qué dicen los sudafricanos de Argentina? Yo le decía, ¿qué dicen los argentinos y los sudafricanos? Nada. Nada, no saben nada, ¿entendés? Vos, pero agarrar como juega argentino, ¿entendés? Nada. No, eh, creo que aquí estás hay una figura muy fuerte que es la de Nelson Mandela, quizás, y está, más saca Mandela. no hay mucho. Bueno, sacá Maradona, sacá Mandela y cric, cric, cric, ¿entendés? Claro. Este, nadie, sabe, nadie sabe nada, ¿entendés? Eh, que es lo normal. Ahora, Después de ahí, a inferir que somos lo peor o somos lo mejor, hay un largo trecho, hay un largo trecho. Eh, muchas veces te digo, la verdad que la labor de un embajador, de una embajada es esa, tratar de presentar la imagen de tu país. Yo siempre creo que hay que presentar país tal cual es. ¿entendés? Hoy no podés ocultar nada, hoy no podés ocultar eh, nada. Es más, es este, hasta va en tu propio detrimento. Vos tenés que mostrar lo que somos. Yo creo que somos una sociedad súper vibrante, eh, con una pulsión hacia la igualdad muy fuerte, muy movilizada políticamente. Sí, es cierto, crisis económicas recurrentes, con un valor, todos tenemos un valor muy importante respecto a lo que es la democracia. Bueno, esas son las cosas que uno trata de presentar como contexto respecto de un tema puntual, el que presentes, ¿entendés? Eh, y esa es la, la tarea, yo creo, de, de, de cualquier embajador, en definitiva yo creo que cualquier argentino que va afuera debería presentar esa imagen. Yo la verdad si hay algo que me detesto y odio es esa frase, este país de mierda. Eso yo no lo aguanto, no, no, eh, no, porque no yo país. sé que no lo es. Yo viví en muchos países y conozco muchos países, eh, y sin caer en chauvinismo, digamos. Pero la verdad que siempre el mejor país es donde vos viviste, y donde vos tenés tus afectos, y donde puede ser algo subjetivo, pero Argentina no es un mal país, la verdad que no lo es. Eh, tenemos nuestros achaques, tenemos nuestro problema, pero no lo es. Tal cual, y, y me quedo con esa frase, que bueno, un poco también desde, desde este ciclo lo que buscamos es eso, ¿no? que quizás el, los argentinos y las argentinas se puedan en, enamorar... Eh, de, digamos, de, de nuestro propio país, y que también cuenten y sepan que, cuáles son lo, lo, los instrumentos o las herramientas que tiene el Estado Nacional Argentino para defender nuestra soberanía, nuestra representación en el exterior. Por eso hicimos toda una charla dedicada específicamente a Copla, que la gente sepa qué es Copla, por ejemplo. Eh, hace poco estuvo Pablo Fontana contando qué es el Instituto Antártico Argentino, cuál es la diferencia con la Dirección Nacional Antártico, ¿no? Así como esa diferencia que puede haber entre la Embajada y el Consulado, cuál es la diferencia entre la DNA y el Instituto Antártico Argentino, y bueno, de alguna manera eh, poder acercar, digamos, ¿no? Eh, y bajar de alguna manera a tierra estas, estos instrumentos que tiene nuestro país y el Estado Nacional para, para representarnos y para eh, defender, eh, si se quieren nuestra soberanía. Eh, vos mencionaste, ¿no? Este día de, bueno, de los argentinos que van afuera, te tocó de alguna manera eh, gestionar eh, todo lo que fueron, lo, vos lo mencionaste, digamos, los varados, Hacia, a, a grandes rasgos, digamos, ¿no? ¿Cuántos son los, los argentinos y las argentinas que viven en, en, en el Reino Unido? Y, y bueno, ¿cuántos tuvieron más o menos complicaciones por esta cuestión de, de, del turismo en un contexto de, de, de pandemia? mira en realidad la crisis de los varados los pasé en Cuba. Okay. Eh, yo estoy aquí desde septiembre del año pasado. Eh, de septiembre acá prácticamente no, no tuvimos turismo, porque se cerró el turismo, ahora realmente no... no Está prohibido el turismo aquí, tanto el turismo de hacia el Reino Unido o desde el Reino Unido. Se calcula que recién en junio eh, van a empezar a abrir a ciertos países para que vos puedas salir. Eso también es una, digamos, como una enseñanza. O sea, nosotros estamos como que parece, no, que en Argentina lo tienen todos presos. Mira, acá mmm, la cosa es así. Este, todavía no sabemos... Ahora viene el verano acá, no sabemos, la gente me dice, no sabemos a dónde podemos ir, ni, ni cuándo, ni cómo, todavía está todo en el aire. Eh, acá te digo, la comunidad argentina, es una, no es una comunidad muy grande, pero es una comunidad que tiene una peculiaridad que es, se este, si quiere, muy calificada. Vos tenés este, muchos profesionales, tenés muchos científicos que están, digamos, en buenas instituciones, han hecho su carrera acá, colaboran con la embajada... Después tenés otro, digamos, otro padre totalmente distinto, que son todos los argentinos que trabajan en la City, que también es gente que, en lo suyo, tiene, digamos, como influencia, y, tiene, digamos, este, y para nosotros es una herramienta también, ¿entendés? O sea, una de las cosas que nosotros tratamos de armar es redes de argentinos, redes de argentinos en la ciencia, tenemos una, un grupo así de, de argentinos en red, todos científicos, Ahora quiero armar uno también de grupos de argentinos en la City, que es un tema que obviamente nos importa a nosotros. Este, Perdón, cuando te referís a la City, te referís al sector financiero. A la City de Londres, al sector financiero. Acá se le dice la City. Sí, como el es, capital, pero para que se entienda, digamos. No, pero en realidad es parte de Londres, pero tiene una administración separada, son, digamos, qué sé yo, serán 20, 30, son 50 manzanas. Pero que maneja una proporción del Producto Bruto Británico enorme, enorme. Eh, casi el 12% de servicios, o sea, enorme. Este, y ahí hay un montón de argentinos tra trabajando. Eh, con empresas que tienen representación en Argentina, o son tipos que son traders, ¿entendés? O sea, y esa gente es importante para nosotros como embajada tener contacto y tener, digamos, este un diálogo, te cuentan lo que pasa, yo soy abogado, no tengo una formación, eh, para mí el mundo de las finanzas es algo mágico, es una cosa de, de digamos, de, de magos que mueven cosas que no sé qué pasa, y bueno, necesitas tipos que te lo traduzcan, eh, y esta gente, digamos, eh, se ofrece, porque la verdad eso es otra cosa también, que vos lo ves, el argentino afuera, cuando las embajadas se abren, eh, se abre en el sentido así, digamos, de, de, de escucharlos, no ¿sí? importa, yo veces mucho qué ideología tengan, pero hay como al menos una intención de colaborar con el país. Mucha de esta gente que está en distintos estos puestos han sido formados eh, en la UBA, no han pagado un mango por su formación, y sienten la, como la obligación de devolver algo. Eh, o sea, eso es algo también muy positivo. Eh, que Requiere, como te digo, esa cosa de ir y vuelta también, que uno se abra y que les dé un espacio y escuchar. Porque la verdad, eh, uno aprende, uno aprende de todas estas conversaciones, ¿no? ¿no? Es muy interesante esto que mencionás porque por ahí alguno puede tener una imagen de, bueno, porque vamos a usar palabras de los medios de comunicación para ir al llano, ¿no? Sí. Hay economistas mediáticos que dicen que la única salida es Ezeiza, ¿no? Y, plan y plantean desde esa frase casi un una imagen de un argentino que se, como que se escapa del, del país y después no vuelve más, ¿no? Casi como una especie de desamorío con, con la Argentina. Pero estás mencionando eh, argentinos que están eh, viviendo en Londres, digamos, en uno de los centros financieros más importantes del mundo, y que no por eso perdieron su, por ahí su sentido de pertenencia o bueno, su su, su comunitaria con, con, con nuestro país. Aparte de otra cosa, mira yo, la verdad, yo soy más grande que vos. En el, vos sabés que este es mi segundo destino en Londres. Yo estuve del 98 al 2005, o sea, la crisis del 2000 la pasé acá, digamos. Y yo me acuerdo exactamente lo mismo, el mismo discurso, el mismo discurso. Y me acuerdo que pasó después, me pasó de, después la vuelta, la vuelta de toda esa gente, ¿entendés? Este, o de muchos, ¿entendés? Te repito, si a mí hay algo que realmente me molesta es ese discurso es decir, este, Argentina no tiene destino, eh, Argentina diga, no, no, hay que irse afuera, la única manera, mira no es ese. Y el tipo que se va y dice, no, acá no tengo futuro, bueno, pero, ¿a dónde llegaste? ¿A dónde llegaste? Muy pocos países en el mundo tienen, no sé, una educación universitaria gratuita, de nivel, ¿entendés? O sea, nadie es per se, ¿entendés? No es porque sos un genio, ¿entendés? En tal, eh, no, no, a vos te formaron, y a vos te formó la Argentina, y te bancaron todos, ¿entendés? Yo soy abogado de la UBA, y a mí me bancó, no sé, un tipo en Salta, digamos, mi carrera, este, que por ahí no tiene, no sé, secundario, ¿entendés? Y yo, te, yo creo que a mucha gente le genera, digamos, una sensación, o sea, por un lado de orgullo, y si estás afuera, de querer devolver, ¿viste? Eh, no pero, sí. pero es interesante esto de que, digamos, de que el argentino en el exterior no es que se transforma, si se quiere, entre comillas, en una pátrida sino que estando del exterior, no, digamos, no deja de ser argentino y también contribuye al país desde afuera. Porque por ahí uno piensa, ah, bueno, se fue del país y no claro. está viviendo lo que pasa acá, digamos, en, en el continente, por decirlo alguna manera. No, pero ya, quienes están pues afuera. El argentino reproduce una pequeña Argentina donde están. Vos, te digo, lo ves en cualquier parte del mundo los escuchás hablar como se mueven la ropa, callado, no dicen nada, dicen es argentino, ¿entendés? Y es igual que en Argentina, juntá cuatro argentinos y tenés seis opiniones, ¿entendés? Este, es lo mismo, ¿no? pero no, no, yo creo que la identidad nacional es muy fuerte. Por supuesto que habrá gente que dice, estoy enojado con la Argentina, no quiero saber más nada, pero ese tipo después se va de vacaciones a Argentina y ¿viste? se va llorando. ¿Entendés? Porque es natural que pase eso, natural, es lógico, ¿entendés? Viste, qué sé yo, esa frase que la patria es la infancia, verdad, entendés, donde vos te criaste es, es algo muy fuerte. Bueno, vos, vos mencionaste, digamos, ¿no? Que hay, hay se, digamos, está en vísperas de construirse una red de científicos. Me imagino que el intercambio académico debe ser muy fluido de las universidades argentinas con, con, con las británicas, lo mismo en el caso del sector financiero. Pero para quienes nos están escuchando, de vuelta, a partir desde el llano, ¿qué es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte? ¿Y cuál es la diferencia entre Gran Bretaña e Irlanda? ¿Qué, es, qué se compone, digamos, el Reino Unido? ¿Y cuál es la diferencia, supongamos, entre Inglaterra, Escocia, Gales? Esa pregunta. Bueno, mirá, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se compone de varias naciones. Si querés, el socio mayoritario es Inglaterra. Son 70 millones, más de 60 millones son ingleses. La mayoría del Producto Bruto, el poder, todo está en, en Inglaterra. Después tenés Escocia, tenés Escocia, el norte. Después tenés Irlanda del Norte, que fue resultado de la partición de Irlanda. Irlanda, toda la isla, era, digamos, si quieres, una posición cuasi colonial del Reino de Inglaterra. Se partió el, el, Irlanda del Norte, pasó a ser Reino Unido de Gran Bretaña Irlanda del Norte. Este, pues, Gran Después tenés. Inglaterra. Gran Bretaña en su momento era Gales, Escocia e Inglaterra. Entonces el Reino es Gran Bretaña, que son esas tres, e Irlanda del Norte. Ahora, todo esto está en tensión. Como ustedes saben, eh, hay procesos y tensiones separatistas eh, en Escocia. Eh, sin ir más lejos, hace eh, unos días, la semana pasada hubo elecciones locales, se eligieron las autoridades. Este, escocesas y ganó el partido nacionalista, las elecciones, eh, mantuvo, ya estaba en el poder, mantuvo su poder electoral eh, y tiene una mayoría como para, digamos, decir poder volver a plantear un referéndum de independencia. Que no es tan inmediato, por dos razones, eh, eso depende del Congreso, digamos, nacional, Westminster, eh, que ya el, el, el primer ministro dijo que no lo va a conceder, eh, ese, ese, ese, ese referéndum, pero también es cierto que tampoco le conviene al, al, al nacionalismo escocés presionar mucho porque la verdad que no están tan preparados, este, y hoy por hoy está 50 y 50, por así decirlo. O sea, puede ser pato gallareta el resultado de un referéndum. O sea, que no, no, no veo que... Ahora, en el largo plazo probablemente haya tendencias... Muy claras a la secesión. Acá hay encuestas en Inglaterra que le preguntan cómo, a la gente común, le preguntan ¿cómo ve, la, cómo ve usted en 10 años Escocia. Y el 70% dice independiente. En 10 años está independiente. Y después le preguntan esa misma encuesta, esa era, también en Inglaterra, ¿no? Eh, decían, bueno, ¿y ustedes se angustiarían si Escocia se es el... separara? Solamente el 30%. Dice que sería algo que los afectaría. ¿70? Entre no me importa, que hagan lo que quieran los escoceses, no sé, no me interesa. Esa o sea, misma, ese, ese mismo razonamiento, si querés, de, de desapego, también pasa con Irlanda del Norte. Desde acá la mayoría de los ingleses, que te digo es la mayoría del Reino Unido, y tienen una visión como que son complicados. Irlanda del Norte fue algo simple muy complicado. Obviamente el gobierno no quiere avanzar en ese proceso, tampoco, no sé si es por una cuestión de afectio societatis, sino porque sería una merma enorme de poder y de prestigio para el Reino Unido, que se separara de Escocia. ¿entendés? Este, pero todo eso está hoy en discusión, y yo creo que es como un rebote del Brexit, el Brexit, la mayoría, el Brexit se votó mayoritariamente a favor en Inglaterra. Pero en Irlanda del Norte, en Escocia y en Gales, votaron a favor de pertenecer a la Unión Europea. O sea, hoy por hoy, ¿viste? todos los análisis acá te dicen que el conservadorismo, el partido conservador, que es el partido hoy más fuerte, en realidad expresa el nacionalismo inglés, que no es el nacionalismo de todos. ¿Entendés? Eh, o sea es un proceso político fascinante o sea uno como embajador es un observador Bueno, no intervenir ni podía intervenir obviamente pero es fascinante ver este, ese proceso estar en este momento acá viendo esto eh, no, o sea que es un, podría pasar digo, que quizás en 20 años para quizás tirar una cifra un poco más, más holgada eh, haya una embajada en, en inglaterra distinta en España, de después Exacto, sí, sí, tranquilamente podría pasar. O, por ejemplo, que el norte de, de Irlanda se una a Irlanda del Sur. Eh, vos sabés que toda la dinámica de Irlanda del Norte está dividida por una, una cuestión religiosa. O sos católico o protestante, eso fue el origen de muchos conflictos, los católicos son pro-unión con Irlanda del Sur, y los protestantes pro-unión con el Reino Unido. Eh, Siempre fueron mayoría los protestantes y es por eso que esa parte norte de Irlanda fue, digamos, incorporada a la, a la, al reino, por así decirlo. Pero hoy por hoy se espera que, se hizo hace muy poquito, un censo, todavía no están los resultados, se espera que la mayoría o ahí sean católicos. Y ahí cambia la cosa, eh, cambia la cosa. También hay cosas generacionales porque también esta identidad, digamos, por religión se desdibuja en generaciones más jóvenes, ¿entendés? Eh, y tienen otros razonamientos. Eh, o sea que la verdad es un momento apasionante para estar acá, como te repito, como observador, y son cuestiones que en definitiva nos tienen que importar a nosotros, este, porque obviamente, o en sea, toda la agenda que nosotros tenemos con los británicos, el tema político más significativo es Malvinas. Yo prácticamente no tengo ninguna reunión con periodista, eh, con periodista político o gobierno donde de alguna manera u otra no salga el tema. Pero es el principal tema. Entonces a nosotros todo lo que pase acá ahí nos interesa. ¿entendés? No es algo teórico. No es algo que, ah, está bien, nos da lo mismo, qué sé yo. No, no, no. no. Es algo que tiene, tiene que ver con nosotros. ¿entendés? Tiene que ver, inclusive, cómo se perciben los británicos a sí mismo, cuál va a ser su rol en el mundo. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros con Malvinas, y acá ya entro un poco al tema, es que es totalmente diferente la percepción de la importancia del tema en Argentina que acá. En Argentina, todos sabemos, está en la Constitución Nacional, es un tema que atraviesa toda la sociedad, todas las clases sociales, es un tema que es, para los políticos, eso está radioactivo, en el sentido que un error con Malvinas le puede costar la cabeza a cualquiera, ¿entendés? Este, en Argentina la perdió vicecanciller en la administración pasada por un tema Malvinas, ¿entendés? Es así, eh, pasa, una, una patinada acá eh, no se perdona, ¿entendés? Por la densidad que tiene la opinión pública, eh, por el emotivo del tema, porque es un tema que nosotros lo llevamos desde muy chicos. Entonces, hoy hablaba justamente con un periodista británico, que me dice, ¿cómo puedo entender? Me dice, ¿cómo, cómo ven ustedes? Eh, y él me decía, bueno, probablemente ustedes vean Malvinas como nosotros vemos la épica de la Segunda Guerra Mundial. Digamos. Más allá de lo que pasó, es como un valor simbólico que está dando vuelta y es muy heavy, ¿entendés? Y muy condicionante de una realidad política. Ahora, eso está de nuestro lado. De acá, de este lado, no existe. No hay noticias de Malvinas. Existe un medio sensacionalista que es operado viste por ciertos sectores o por sectores lobilenio, pero que es, tampoco es el, el central. Desde que estoy acá, estoy de septiembre, solamente vi un artículo serio en la prensa, digamos, seria de fondo sobre Malvinas, que tenía que ver con el Brexit y cómo el Reino Unido no había incluido a las islas dentro de la negociación del Brexit. Era crítico, ¿no? Pero digamos, era el único artículo, si querés, eh, que yo leí más o menos... Ah, no, hubo dos. Después hubo en el Economist otro artículo, justamente hablaba de Copla, sobre eh, la plataforma continental. Eh, la ampliación de plataforma continental, y bueno, hacía algunos comentarios... Algunos acertados, otros desacertados, motivaron una carta mía al Economist, pero, eh, pero en general no es algo que está en la agenda, no existe. Porque a mí yo lo que creo es que la política hacia Malvinas es, es como así, que tiene como muchos niveles. Algo es lo bilateral, que, que es lo que estamos hablando. Después yo voy a hacer algunas reflexiones de algunas cosas donde sí tenemos como la mano alta cosas que nosotros podríamos este, hacer valer. Después tenés la dimensión, si querés, multilateral, que es donde nosotros tenemos una fortaleza en el sentido del de respaldo del derecho, el respaldo que en muchas regiones, muchas el G77 más China apoya nuestros derechos, nuestra posición. China, China la una potencia emergente que nadie duda que en el 2030 seguro va a ser la economía más grande del mundo. Bueno, apoya nuestros legítimos derechos, no es que apoya negociar. China dice, Argentina tiene razón, como lo dice América Latina. Porque hay como distintos niveles de apoyo en la comunidad internacional. Vos tenés un apoyo, si querés, muy generalizado, que dice, existe una disputa, las partes tienen que sentarse a negociar de conformidad a las resoluciones de Naciones Unidas. Pero después hay países, regiones, que no, que dicen claramente, no, estamos con Argentina. Del lado británico no hay nadie que diga, estamos con los británicos. Ni siquiera los Estados dicen, Unidos, para que nos están mirando, ni siquiera... No, ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos dice, reconocemos la existencia de una disputa y somos neutrales. Como muchos países reconocen la posesión de hecho. Eso es otro tema. Pero digamos, pero decir sobre el fondo de la cuestión, nosotros yo creo que tenemos un, un caso, como decimos nosotros. Ahora, después tenés lo multilateral, después tenés la esfera en lo regional, que también tenés mucho para hacer, mucho para hacer, y digamos, si querés, en, en cálculo de poder e influencia, tenés más que los británicos inclusive. Y después quizás lo más importante, que eso quizás es algo que tenemos que pensarlo mucho, es lo que tenemos que hacer nosotros internamente, por Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Y, y, y ahora sí, yéndonos al sur, no eh, vos ahora estás en Londres, nos vamos a ubicar en, en esta conversación al sur. Vos mencionaste en Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Si sí, mencionaste recién que quizás los desafíos de nuestro país es pensar qué políticas, si quiere políticas públicas, y, y qué mirada nosotros vamos a encarar, digamos, este gran territorio que, que, for, que formaría de alguna manera parte de la geopolítica del futuro. ¿Cómo ves vos eh, en relación a eso? Mirá, ¿Cuáles son...? Y los nudos más sí. importantes. Mira, primero yo siempre digo que digamos eh, las Malvinas o la problemática Malvinas es un capítulo de un, una gran novela que se llama una política oceánica para la Argentina. Quizás es el es el capítulo más si quieres más importante, más movido, más emotivo, entendés, más complicado, pero es un capítulo. O sea, no tenemos que perder de vista eso, digamos. Y tenemos que tener una visión estratégica mucho más amplia. Eh, que mira la Antártida, que la Antártida es como otro planeta, no otro planeta físicamente, es otro planeta en términos jurídicos y políticos. Es algo que funciona, como decirlo, como entre paréntesis, por así decirlo. Nosotros vemos ese quesito Adler, que es el sector antártico argentino, pero hay muchos quesitos Adler, que se, por lo menos dos que se superponen con nuestro quesito. ¿entendés? Eh, y otros quesitos más que están dando vuelta. Ahora, la paradoja que vos tenés es que todos los dueños de esos quesitos de somos los más interesados en que el Tratado Antártico se mantenga. Porque el Tratado Antártico, lo que, y que yo creo que fue un invento genial, permitió que coexistan estos reclamos de soberanía, ¿no? los congelaron, los reconocieron los y los congelan y permiten una cooperación científica que funcionó inclusive en el pico de la Guerra Fría los americanos y los rusos cooperaban en la Antártida, ¿entendés? Eh, hoy el gran temor que nosotros tenemos que tener es que no sea cosa que por cambio climático la navegación sea más fácil, el manto de hielo se disuelva, sea más fácil la explotación de minerales Entremos en una situación como la que está pasando en el Ártico, donde vos ves que existe una puja geopolítica muy fuerte. O sea, eh, entonces vos tenés que tener como muchas políticas diferenciadas. Eh, una cosa es el conflicto de soberanía, otra cosa es la Antártida. Por ahí tenés actores en común, vos tenés el Reino Unido en los dos. Pero no es lo mismo como juega uno en otra. ¿entendés? O sea, Es distinto. Eh, después tenés todo lo que pasa bueno, en la zona económica exclusiva argentina, que es algo, digamos, que es absolutamente desde el punto de vista de potestades económicas nuestras, plena soberanía en lo que hace la explotación económica, pero que también lo que hagamos ahí influye. Para poder, ¿entendés? Nosotros inexplicablemente no tenemos, recién ahora, hemos logrado digamos, como país eh, tener una, una posibilidad de tener explotación y exploración offshore. Puedes entrar en un debate: si la explotación offshore conviene, no conviene, este, es sustentable, no sustentable, medio ambiente? Bueno, es otro debate. Pero que Argentina tiene que de, digamos, conocer y explotar, o por lo menos explorar. Eso sin duda. Eso lo tenemos que hacer. Entonces, después, como lo hagamos, es otro tema. Pero, digamos, pero eso lo tenés que hacer. La pesca, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué es la pesca? Pesca es, digamos, no solamente pesca, sino es empleo, ¿entendés? Es industria, es exportaciones. ¿entendés? Todo eso lo tiene que ensamblar en una política única, y sobre todo tiene que emitir, así como mensaje, a la comunidad internacional que en el Atlántico Sudoccidental nosotros somos los que tenemos la mano alta. Porque nosotros, el mapa, está a nuestro favor, ¿Entendés? el mapa está en el conflicto de soberanía y en otros conflictos, está a nuestro favor. Es el Estado que tiene costa ahí. ¿entendés? Y eso implica una racionalidad geopolítica muy importante. Ahora, es verdad que tenemos que hacer otras cosas más que no hacemos. Argentina no tiene, la verdad es que no tiene un pensamiento geopolítico. Y las razones yo creo que porque no lo tiene, así como lo tuvo, o sea, te puede gustar o no Perón, pero está claro que Perón tenía una visión geopolítica que no tuvo después nadie en la Argentina. La política antártica la inventó Perón, o sea, así nomás, le guste, o no le guste, otra es un hecho, ¿entendés? Este tipo tenía muy claro lo que estaba pasando ahí. Eh, es el, el primer rompehielo lo encargó Perón, ¿entendés? Las primeras expediciones en la Antártica así robustas y las bases fueron durante el gobierno de Perón. Y no estoy haciendo, digamos, una apología... Este, en general, no, para nada Te estoy diciendo un hecho histórico ¿des? y en muchas otras cosas vos veías que había una visión geopolítica yo creo que hay, hay cosas muy positivas que han pasado en los últimos años vos mencionaste Copla, yo creo que es el modelo eh, el modelo a seguir en muchos temas eh, Pampa Azul que fue una, una iniciativa que empezó en el año 2012-2013 eh, como un, ej un ejercicio de coordinación de políticas científicas en el Atlántico Sur, fue algo muy bueno y es algo que me alegro que se esté como relanzando y poniéndole guita encima, porque acá, a ver, todo esto es todo muy lindo, todos estamos de acuerdo, sí, no, viste, bárbaro, pero acá hay guita, acá son presupuestos, y esto es un chiche caro, o sea, no es, digamos, tener una política antártica, tener investigación científica marina, Tener una política que sostenga actividades económicas, pesqueras, eh, de exploración hidrocarbónica, es quita. son presupuestos, ¿entendés? Entonces vos tenés que tomar la decisión, bueno, invierto en esto o no invierto en esto, ¿entendés? O sea, yo creo que vale la pena porque yo no veo como que si es una cuestión de mapa, es decir, control, ¿eh? mira qué lindo mapa todo esto. No, no, yo creo que una política oceánica es trabajo, es bienestar, es seguridad, es evitar tener problemas a futuro, porque la verdad hoy tenemos un problema serio en el área adyacente, tenemos... que no es nuevo, esto no es nuevo, la verdad que no es nuevo, esto hace es décadas que pasa, este... pero hoy tenés la complicación que eso puede quedar de alguna manera contaminado, por el gran conflicto que, vamos a, que está teniendo y va a tener el mundo, la única manera es tratar de nosotros tener una política consistente, que, no, que está dentro de nuestras posibilidades. O sea, no es que, a ver, para hacer eso tenés que construir una flota de submarinos nucleares. No, tenés que hacer ciertas cosas, tenés que sí reconstruir una cierta capacidad de control y de fiscalización, tenés que sí tejer acuerdos con todos los países que pescan, tenés que lograr investigación, y para eso tenés que poner plata, tenés que crear áreas marinas protegidas, que sean, digamos, consistentes, digamos, con, con un objetivo, digamos, y que sean creíbles frente a la comunidad internacional. Este, hay que hacer muchas cosas, que es mucho trabajo, eh, que se está haciendo, que necesita el apoyo de todos y la visibilidad de todos, porque la verdad que por más buena voluntad que tengan funcionarios y que tenga, tenga cuatro o cinco tipos iluminados, que digamos, esta es la papa, si esto no termina como en algo de consenso nacional, en definitiva, no vas a tener lo que sí es el instrumento, que es presupuestos. Porque sin presupuesto no puede hacer nada. Esto, aplicalo a cosas este, o agendas que ya de por sí son sofisticadas y costosas. Y bueno, eh, nosotros vamos a tener que invertir, eh, eso está clarísimo. Y yo no creo que sea algo que la gente, digamos, no lo valore. Al contrario, yo creo que el gobierno que ponga en valor todo esto, es un asset, hasta inclusive electoral, ¿entendés? Porque te repito, a la gente le importa esto. Yo veo las notas que aparecen, además, lo veo por mis amigos, ¿entendés? que no entienden un poco, no entienden nada, de estos temas, pero me dicen, che, el tema de los chinos pescando, es un desastre, o sea, yo me doy cuenta que hay como una, a ver, una demanda social de algo que hay que hacer, ¿entendés? Este, y, y creo que se, se está haciendo y creo que se puede hacer, y, que, y te repito, todo esto necesariamente es en políticas de Estado. Lo que nos falta es eso, digamos, acuerdos para poner recursos. Y eso se logra solamente con consensos. Por eso me pareció buenísima la idea de tener un consejo asesor de Malvinas que salga, si querés, de la burocracia estatal especializada y que esté a un nivel muy político y que formen parte académicos, que formen parte, pero son otras voces, es otra manera de ver las cosas. Eh, la Cancillería, eh, eh, la Provincia de Tierra del Fuego, excombatientes, y que está en presidencia. Eh, eso a mí me parece eh, un enorme acierto, un enorme acierto, eh, que me parece que es algo eh, que, no sé, la, no sé, muchas veces la opinión pura no tiene conciencia de la importancia de esto. Yo creo que es un, un instrumento estratégico que tenemos que, es la llave para abrir muchas cosas. Entonces, eh, pero te repito, son temas complicados que muchas veces son difíciles de explicar. Eh, pero la ventaja que tenés es que a la gente le interesa. ¿entendés? vos A veces podés hablar de, qué sé yo, a ver, no sé, por decirte que yo, el litio, la problemática del litio. Entonces, sí, la gente puede decir, uy, qué lindo, pero ¿con qué se come? No, no, no entiende. Pero ese Atlántico Sur, Malvinas, Antártida, inmediatamente hay como viste, un, un, algo emocional, ¿entendés? Que eso hay que convertirlo, yo creo, en un activo político. O sea, y eso corresponde, bueno, me corresponden a nosotros, funcionarios, a la clase política, ¿entendés? Eh, es eso. Eh, quizás ustedes, que hacen una función docente también, poder explicar esto. Porque todo lo otro, digamos, es la temática malvina, lo tengo puntual. Digamos, es como si querés, algo técnico si querés, pero digamos entender cómo juega todo y, todo y armar una estrategia, eso requiere de, como te repito, de un consenso, un consenso nacional. Que por otro lado yo creo que debe ser uno de los pocos temas donde la Argentina, de la mayoría de los palos políticos se identifica y lo ve como digamos eh, una prenda de unión nacional, si querés. ¿Entendés? Eh, eso es así eh, o sea, yo tengo amigos pero la verdad que Malvinas, Atlántico Sur tal, son temas que inmediatamente eh, evocan sentidos de unidad siempre hay voces discordantes y sectores que por ahí no le asignan pero la verdad es que son minoritarios la verdad es que son minoritarios y ni vale la pena detenerse eh, ni vale la pena detenerse eh, precisamente en aras de eso de mostrar una unidad ¿entendés? que también es nuestra fortaleza, ¿viste? Yo soy convencido. Nuestras fortalezas son el mapa, el mapa, las realidades geográficas, las realidades pesqueras. Eso es un un asset nuestro, un activo nuestro. Y la otra es la constancia, ¿entendés? La constancia y la perseverancia. Este, hay un tipo que me dice no, pero bueno, esto es una causa perdida por esto. Y yo mira, las relaciones internacionales, la política es algo impredecible, ¿no? O sea, lo que llamo un cisne negro, algo impredecible, pasa en la política. La política internacional es un criadero de cisne negro, ¿entendés? Todos los años te parece un cisne negro, todos los años. A ver, ¿quién previó, no qué sé yo, la revolución iraní, la revolución cubana? Este, nadie, ¿quién previó la pandemia, entendés? Son eventos que, y no sabés, la verdad, ¿quién previó la guerra de Malvinas? Yo te puedo asegurar que la inteligencia británica no tenía ni la menor sospecha de lo que se venía. La menor sospecha, le costó la cabeza a un montón de gente acá. Porque la verdad, eh, fue una sorpresa, un shock. Fue un, es como un manual, si querés puede ser como un manual, como una crisis a escala, así, de una manera exponencial, se les escapó de las manos a todos, a todos desgraciadamente. Pero la verdad fue una sorpresa, fue una sorpresa. nada a ver, el año anterior, el 81, los británicos estaban engaged, estaban, estaban en, en, en, engarzados con nosotros en negociaciones de soberanía, ¿entendés? De repente sí. la cosa explotó, explotó. Este, pero fue una sorpresa, nadie lo esperaba, nadie lo esperaba. y nadie puede esperar qué va a pasar de acá a 10, 15, 20 años seis meses, no lo sabemos, ¿entendés? Eso no lo sabemos, y esa cosa de decir es impredictible el futuro, lo que nosotros tenemos que tener es constancia y paciencia, paciencia estratégica, porque, a ver, cuando vos te pones nervioso, cometés errores, ¿entendés? Cometés errores. Yo creo que uno tiene que ser consciente que es una partida larga, esta. una partida larga por las razones que te comenté, y porque de hecho es una partida larga. Esto es una partida, es más, que empezó antes de 1833. Esto fue una puja de potencias oceánicas coloniales por quien controla esa zona. La verdad es esa. O sea, Esto es algo que empezó, tiene muchos ya siglos. O sea, nada me indica que se va a resolver mágicamente. O puede que sí. Ahora, ¿cuál es nuestro único... Si querés eh, resguardar nuestra posición, mantener nuestra posición, ser constantes. ¿entendés? Yo una vez escuché a, a Daniel Filmus que decía algo que él, cuando hablaba, daba con charlas afuera, le llamaba la atención a mucha gente cómo Argentina supo mantener el reclamo tanto tiempo. ¿no? Eh, la respuesta, yo supongo que es de pasar por el sistema educativo y, por, y porque el te repito, después el tema termina siendo en cada argentino un tema importante, digamos, pero eso también es un activo de política exterior, ¿ves? Eso es un activo de política exterior, porque eso también te va a decir cuánto estás dispuesto a poner por eso, ¿ves? por eso que está en disputa. Eh, yo creo que ese, ese digamos, ahí tenemos una ventaja. Ahí tenemos una ventaja. Así como te digo, tenemos una desventaja que acá no existe, por lo tanto, la clase política no tiene una presión para negociar, porque no hay nada en riesgo inmediato, la verdad es esa. Este, de nuestro lado tenés esa cosa de la constancia que en algún momento vas a poder dar, ¿viste? dar movimiento. No sabés qué, cuándo, cómo, no lo sabés. Pero... Eh, si perdés la constancia y si perdés ese, ese, esa musculatura, digamos, de consenso, ahí sí, estamos, vamos a estar mal, ahí sí. Porque si esto es patrimonio de alguien o de un sector, y estamos en el horno, ¿entendés? Porque una cosa es que también hemos tenido, no te digo en el, las posiciones de fondo, pero sí en, en las políticas, una situación como de vaivén, ¿no? Este, pendular, como le llaman algunos pendular, es decir políticas si querés más cooperativas contra políticas de más confrontación digamos eh, eso hasta bueno, es lógico, eso en otros conflictos también pasa, pasan los gobiernos pasan distintos enfoques entendés no tiene que cambiar nunca el foco central igual, si vos querés tener una política de Estado, más vale que transmitas no solamente digamos, el, los arreglos de la música, sino la melodía principal que sea siempre la misma. Este, porque si no, el oponente puede decir, bueno, y yo me siento a esperar. Después viene otro, y trato de hablar con alguien este, más razonable, entre comillas. Entonces, o sea, yo creo que eso, por eso es imperioso eh, hablar con una sola voz. Entonces, eh, yo siempre fui como muy consciente de eso, digamos. Nah, yo te digo en parte porque soy, mi profesión es diplomático. Imagínate, yo tengo 25 años en esto. Imagínate la cantidad de gobiernos, funcionarios, cancilleres, subsecretarios que pasaron por el tema. Y yo la verdad que casi todo el tiempo estuve en temas Malvinas. O sea, yo he visto la evolución y cómo, cómo temas han mutado o, o temas han permanecido ciertas constantes. Entonces, lo ideal sería que la constante sea, digamos, lo dominante, y no que estemos yendo ni para atrás ni para adelante. De hecho, de hecho a ver, en temas donde hay una cierta constancia, ve los resultados. La identificación de los restos de los soldados caídos en Maldinas. Bueno, eso fue algo que, si querés, se inició en, en 2012, eh, Digamos, y, y culminó digamos, la primera digamos, exhumación así, más grande en el año 2018-19. Y ahora vamos a tener una segunda fase y probablemente una tercera pegada a esta segunda. Habrás leído que se encontró una tumba, probablemente existe una tumba más, eh, con uno más restos. Eh, bueno, si vos tenés una constancia en la negociación, tenés resultados, ¿entendés? Tenés resultados. Si vos cambias, y es más difícil. Para ir, de alguna manera, eh, todo lo que acabas de, de mencionar, para ir pudiéndolo sintetizar, es como que el mapa bicontinental podría, digamos, no tiene que ser una mera imagen nominal, digamos, de nuestro país, sino que eso hay que robustecerlo con políticas públicas, digamos, no que ese mapa sea una realidad efectiva y no una imagen, digamos, linda de lo que nosotros... Nos, digamos, nos tenemos que proyectar hacia esa imagen, pero no basta únicamente con tener los límites nominales, sino tener políticas públicas que acompañen en dos dimensiones, a ver si, si, si entendí bien. Por un lado, en lo diplomático, digamos, esto de evitar el péndulo en las relaciones exteriores. Por otro lado, en lo que sería la infraestructura de desarrollo científico-tecnológico, así como herramientas de defensa y seguridad, y más en el plano doméstico, si quiere, y ahí es donde viene quizás el rol del museo difundir, digamos, no esta idea de que esto que parecería algo técnico y complejo de, de, de expertos, que, que sea algo popular y que lo puedan hablar cualquier vecino, quizás en un, en un escenario post-pandémico, ¿no? En, en una esquina comiendo un asado por ahí cerca de una cancha de fútbol, no esas típicas parrillas que se encuentran alrededor de las canchas de fútbol, por ejemplo. Es que de hecho lo hablan. O sea, Malvinas, vos preguntarle a cualquier argentino habla Malvinas y va a hablar. Es como... El fútbol, todo el mundo tiene una opinión, ¿entendés? Eh, si hoy si hablemos de política nuclear, qué sé yo, ¿entendés? Si de Maldina, Maldina, hay una opinión, ¿entendés? Puedo, o sea, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene una, una vivencia, todo el mundo tiene un recuerdo, ¿entendés? Eh, Pero todo el mundo de que esto se profundice y, y que se recuerde, que se que por ahí veces, ya... el 2 de abril se traslade también al mapa bicontinental, por ejemplo. Y el mapa Continental tiene que ser como una especie de... A ver, como un catálogo de acción. Que vos veas eso y decís, bueno, ¿y con esto qué hacemos? entendés? ¿Con esto qué hacemos? Porque si no, lo ponés, lo colgás en la pared y nada más. O sea, ¿con esto qué hacemos? ¿Cómo asegurás eso? ¿Y, ¿O qué te implica esto? entendés? En términos de, de responsabilidad del Estado, en términos de, de, como te digo, de beneficio para la sociedad... En términos de trabajo, en términos de integración, en términos de un montón de cosas, ¿entendés? Eso lo tenés que decodificarlo y, digamos, bajarlo a la tierra. A la tierra, como te repito, en políticas, programas, presupuestos este, y acciones, ¿entendés? Acciones. Y bueno, y, pa, y para ir cerrando, ¿cómo intuís vos como, como embajador argentino ante el Reino Unido e Irlanda del Norte, eh, el vínculo de nuestro país con, con el Reino Unido, tomando en cuenta la, las tensiones con, con Malvinas, el contexto del Brexit, ¿cómo intuís vos que se proyecta, y si se quiere, no, nuestras relaciones exteriores y nuestra diplomacia eh, en esa dirección? Mira, a ver, eh, como dos países que tienen un conflicto, eh, la clave es tratar de, de ubicar las áreas de cooperación y de conflicto. Hay montones de áreas donde claramente nosotros estamos en la misma, por decirlo de los británicos. O a nosotros nos interesa, ¿entendés? O sea, por decirte un ejemplo, a ver, nosotros, nuestra relación económica es superavitaria para nosotros. El año pasado nosotros, en plena pandemia, eh, el superávit, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones, significó 500, casi 560 millones de dólares a favor de Argentina. Eso está claramente en nuestro interés. O, por ejemplo, a ver, una, otra área de cooperación, que en lo científico, qué sé yo, vacunas, ¿entendés? Eh, hay contactos entre, entre el Ministerio de Salud nuestro y el Ministerio de Salud británico, porque estamos en el mismo bote, ¿entendés? O sea, estamos en el mismo bote. La estrategia nuestra de, de, de vacunación, de posponer la segunda vacuna, sigue un modelo que es el modelo que se utilizó acá. Ellos la empezaron antes, y ellos tenían la información de cómo estaba pasando o cómo se comportaba, eh, digamos, el virus y la gente vacunada, si caían, no caían. Se decía, acordate que al principio hubo en Argentina un debate, decía, bueno, eh, vos veías el prospecto de las vacunas y te dicen, tenían la primera y a las dos semanas, tres semanas, tenía que dar la otra. Acá, por ejemplo, se tomó la decisión de una primera dosis y la segunda dosis darla a los tres meses la consecuencia es que vos en esos tres meses vacunaste más gente. Eso podía salir bien o podía salir mal, porque nadie, nadie tenía eh, bueno esa información, y ese análisis acá lo tenían, bueno, lo, lo compartimos pues, de alguna manera. ¿Entendés? O sea, hay cosas donde hay interés común, ¿viste? ¿Qué sé yo? A ver, en la visión del medio ambiente hay un interés común, ¿entendés? Hay, en la cultura, hay montones de intereses común. Ahora, en, en junio va Marta Minugin, hacer una gran exposición en Manchester, ¿entendés? O sea, hay interés, ¿entendés? O sea, a mí me pagan para defender los intereses argentinos en términos de la disputa de soberanía, en términos de, no sé, si viene la provincia de, no sé, de, de Salta, no sé, de una, una buscando capital para explotar el litio, o si viene un empresario eh, pesquero de Tierra del Fuego que quiere vender canicama. Entonces, ejemplos concretos, entendés, este, vos tenés que tener, digamos, como una visión sofisticada de, de, de la relación bilateral, eh, que creo que eso, esto no implica, porque la verdad tampoco es, no hablas del tema de Malvinas. A ver, no, eso no, eso bueno no puede decir. Mira, yo acá, la verdad, a los colegas del, de la Cancillería Británica decimos, el tener Malvinas en la relación bilateral es que tener un elefante en el living. Vos podés hacer cualquier cosa, pero no lo podés tapar al el elefante. Porque es peor. Es, es peor. Es peor. Vos tenés que. Alguna vez vamos a tener que decir qué vamos a hacer con el elefante. Entonces, pero digamos, no puedes ignorarlo. O no podés decir no existe. Porque aparte, la verdad, te digo, los distintos gobiernos han tenido. ¿Sabes cuál fue el, el año donde nosotros tuvimos el récord de comercio? ¿Con los británicos? ¿Exportaciones e importaciones? ¿Con qué gobierno? Fue año 2010. 2010. Te puedo asegurar que en lo político, en lo político bilateral, es más, creo que hasta ni teníamos, este embajado teníamos encargado de negocio porque la verdad que había empezado toda la atención por el tema de petróleo y qué sé yo. Y de repente te, te tuvimos años buenísimos en lo económico comercial. O sea, nosotros tenemos que tratar de alguna manera en función de, digamos, de nuestros intereses, tratar de, de, de, bueno, qué es lo que nos sirve y qué es lo que no sirve, eh, qué es lo que nosotros tenemos que defender. Y por supuesto, o sea, el tema de Malvinas siempre, siempre va a estar, o creo que una embajada, un embajador argentino, es el tema, ¿entendés? Es el tema, porque la verdad, a mí en mi gestión diaria, cualquier cosa que aparece en Malvinas es para en la rotativa, ¿entendés? para la rotativa, nos dedicamos a esto. Este, es así, y ha sido siempre, como te dije, yo estuve ocho años acá, con tres embajadores distintos, con diferentes gobiernos, tuve el 98, imagínate, llegué con Menem y me volví con Kirchner. O sea, mira, o sea imagínate las variaciones que hubo. De, y siempre fue igual, ¿entendés? O sea, el tema Malvinas tiene una densidad muy fuerte. Lo que no podés hacer es decir, no, mira, lo dejamos a un lado. Eso no, ¿entendés? Eso no, es algo que nosotros tenemos que transmitir, si lo transmitemos a los británicos. O sea, esto es un tema que está, que está, está y es importante para nosotros. Este... Y bueno, y quizás eh, esto que mencionás de, de, de políticas de Estado a largo plazo, vos me mencionás esto de, de que quizás sea una, uno de los vínculos diplomáticos más complejos, ¿no? Porque, digamos, converge... Eh, digamos, la disputa de soberanía, al mismo tiempo que no hay ruptura de relaciones, digamos, no es un caso clásico, y no. esto se planteó desde 1833, no es un invento de los últimos 20 30 años, de 1833 en adelante, que Manuel Moreno, que, que inició la, la embajada argentina en el Reino Unido, siempre planteó esta cuestión, el reclamo de soberanía sin ruptura de relaciones y al mismo tiempo con, con intercambio económico y comercial. Ya, a ver, te digo, Turquía y Grecia, forman parte de la misma alianza militar que la NATO y tienen una disputa de soberanía igual que nosotros, igual que nosotros, ¿entendés? Este, distintos orígenes, todo, pero es lo mismo, tenés un conflicto de soberanía y bueno, tenés, o sea, y todos los países tienen, este, digamos, muchos países tienen conflictos de soberanía y a su vez tienen relaciones diplomáticas, ¿entendés? O sea, una cosa no implica la otra, ¿entendés? Vos romper relaciones cuando estás en una situación bélica, no es el caso no es el caso. ¿sí? Entonces, eh, lo que nosotros tenemos que saber, no solamente con el Reino Unido, con cualquier relación, es tratar de identificar los temas que son de nuestro interés. Entonces, nuestro servicio exterior tiene que ser eso, o hace eso, identificar, o identifica, o cumple instrucciones diciendo, va para acá, va para allá, en función de, digamos, nuestro propio interés, no el interés de la contraparte. Entonces, que muchas veces puede coincidir, ¿entendés?, Puede coincidir, o sea, para los británicos también, a ver, por decirte una cosa, a ver, voy a ver un ejemplo tonto de decir, a ver, vendés más Malbec, qué sé yo, y bueno, qué sé yo, el consumidor británico se beneficia, toma mejor vino más barato, qué sé yo, ¿entendés?, este, pero digamos, hay veces que coinciden los intereses hay veces que no coinciden, eh, hay veces que uno empuja un interés que no es el, el, el propio, digamos, del país receptor, porque está en tu interés promover algo que es algo, o tenés una divergencia, como en el caso de Malvinas, muy marcada. Entonces acá no es que hay, acá estamos transmitiendo los dos en total, en frecuencia total, sabemos. Por eso yo siempre digo, te tenés que tener, tener los deberes hechos. Cuando se dé esa, y, y construir en la medida de lo posible es un escenario favorable para eso. Eh, qué sé yo, sí, no es, no es nada fácil. A ver, no, no, no es un trabajo fácil, eh, ni el país tiene una relación que, fácil, no lo es. es. Quizá de la más compleja que tengamos. Este, sin duda, siempre lo ha sido. Pero bueno. Este, desde 1806, me debería a decir, desde previo a la independencia, que siempre tuvimos bueno, pero, una relación cercana, pero no y bueno, armoniosa o no. ¿no? de mancomunidad eh, perfecta. Mira, a ver, la relación con los británicos es tremendamente compleja, porque, a ver, fíjate, es un país que ha definido, si querés, prácticamente nuestro mapa económico, puertos, ferrocarriles, las primeras industrias, nuestro perfil, si querés, agroindustrial, fue definido por los británicos, capital británico. Eh, en realidad, si vos te pones a pensar, las invasiones inglesas dispararon un proceso histórico que terminó con la independencia. O sea, el, el, digamos, fue como un catalizador, si querés, de nuestro propio impulso independentista. Fueron los ingleses. Nuestras fronteras estuvieron marcadas por la diplomacia británica, la guerra de Brasil, la creación de Uruguay, la guerra del Paraguay, entendés, son todas cosas que siempre estuvieron. Y después en la positiva. A ver, yo me crié escuchando música británica. ¿entendés? Rock nacional y música británica. ¿entendés? Yo, yes, King Crimson, eh, Emerson, Lincoln, yo me, o sea, moría con esa gente. ¿entendés? Este, o y mismo el fútbol, fuerte. quizás, que es un deporte de origen. O mismo el fútbol. O mismo el, y fíjate, en el fútbol se da una cosa de... Eh, a ver, ellos nos dan, por así decirlo, el fútbol y nosotros devolvemos algo con una potencia mucho mayor, ¿entendés? Eh, porque hasta que ellos no nos eliminaron de un mundial, fue como un trauma ¿entendés eso? Fue terrible En el 98 lo sacamos del mundial nosotros este, <ríe> un trauma para ellos este, sin contar mal, con los goles, de Maradona todo. Este, pero la verdad es esa, o sea que es una cosa muy, eh, muy densa y muy, muy emocional. Tiene algunas cosas muy buenas. La verdad que no existe en la gente acá una animadversión contra Argentina. Para nada. Te puedo asegurar que, que no es así. No no no es... Puedo decirse argentino. Yo a mí jamás, inclusive como diplomático, jamás nadie tuvo acá una actitud como descortés o nada. Y la gente común tiene los prejuicios positivos y negativos que te conté. Pero, y en Argentina también, todo el mundo decía, ah, bien, tiene la idea de Inglaterra, la guerra, Pero también están los Beatles, están, qué sé yo, como diciendo la, la literatura, hay ¿eh? muchas cosas, entonces es todo muy complejo. Y así como te digo, o sea nos, ellos no nos conocen cómo es realmente la sociedad argentina, yo te puedo asegurar que la mayoría de la gente no conocemos cómo es la realidad de la sociedad británica, que es Mira, una sociedad súper, a ver, eh, compleja. ¿entendés? No es esa cosa, no es que mirás vino al santo y descubro cómo son los ingleses, ¿entendés? O miro The Crown y ya sé cómo son los ingleses. No, no, es así. No es para nada así. Este, y ni siquiera el país, Londres, es algo total, totalmente distinto al resto de Inglaterra. ¿Entendés? Es una ciudad hipercosmopolita donde vos te subís un un bonde, un subte, y escuchás hablar cualquier idioma. Eh, y eso genera una, una cabeza que tampoco se ve en Argentina. ¿entendés? No, no, no. Este, cuando venís 15 días, una semana de vacaciones, te lleva la postal, pero no, no es así. En, ni Londres es eso. ¿entendés? Bueno, Javier, much, muchísimas gracias. La verdad que hemos aprendido un montón, y sin ningún lugar a dudas nos ha quedado esta imagen de que hay mucho por hacer, eh, hay mucho por estudiar también, hay mucho por formarnos como pueblo a nivel general, lo digo, y también todo este desafío y este camino por ensamblar, digamos, las partes, ensamblar la política exterior de nuestro país con el desarrollo científico tecnológico, con las políticas de defensa y seguridad, y también con las políticas educativas y culturales. digamos, este gran ensamble, esta gran orquesta, si se quiere, del Estado argentino para ¿no? Eh, llevarnos a ese camino y esa proyección que podría ser el mapa bicontinental para tener soberanía plena eh, en Malvinas, en el Atlántico Sur y en la Antártida Argentina. Creo que me llevo a esa conclusión de, de esta charla de hoy, que no es un camino sencillo y que de alguna manera tenemos que pensarnos de acá a 10, 15, 20, 25 años para de alguna manera eh, alcanzar nuestro anhelo tan sentido y tan emocional. Usaste mucho la palabra emocional de que claramente las Malvinas son argentinas. Así que de nuestra parte, seguro que el director del Museo Edgardo Esteban nos está mirando, así que de nuestra parte te mandamos un saludo y bueno muchas gracias por, por tu presencia en, en este programa. No, gracias Juan, te agradezco muchísimo. Eh, también, bueno, a Edgardo mandarle un saludo. Este, y bueno, ha sido para mí un placer conversar con ustedes, espero no, no haberlos aburrido demasiado. No, para nada. Así que bueno, para quienes nos están viendo, nos veremos el viernes que viene nuevamente por nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube a las 18 horas por una nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria Uriel Erlich. Hasta pronto.